gente youtube que también en este nuevo video estamos en un nuevo capítulo de la serie eh, de verdad no sé cómo llamarla pero <ríe> ya este capítulo lo estoy grabando el mismo día estoy grabando todo a la misma vez porque necesito estar precavido de que no se vaya a ir la luz por 10 días y no pueda subir otro, cap otro capítulo por lo menos dar ¡Oh, se está haciendo de noche! No, no, no, no, no, no, no podemos pasar peligro justo ahora que nos ha ido todo tan bien entonces ¿En qué quedamos? Tenemos una espada Un mango de la espada Tenemos una espada de cactus Y tenemos una, una espada de piedra Ahora que se me ocurre algo antes de entrar a la mina Voy a coger madera Para hacer un establito y tener como cerdos ahí pues, Porque veo que hay muchos cerdos aquí cerca Ajá Un, dos, tres 1 2 Vamos a acabar ahí y tenemos que buscar agua. Sí o sí tenemos que ir a una mina. ¿Por qué? Porque necesitamos agua y para agarrar el agua necesito una cubeta y yo no tengo hierro. Por lo tanto, vamos a tener que, que ir a una mina. Nos grabamos las coordenadas, son 366 67 346. Nos vamos. Vamos, señores, tenemos no tenemos mucha comida. Debería de hacerme comida. Y vamos a crear el mapa justo aquí. Esto nos va a ayudar por si nos perdemos justo ahora aquí. Si nos perdemos, eh, tenemos el mapita. El mapita sigue estando en el mismo sitio si nos movamos. Y podemos saber con la puntita de mi puntero que sale allí en el medio. Ven que si me muevo se mueve. Eh, podemos saber hacia dónde está la casa. Finalmente, tenemos que buscar para el. La, la, la, ¿Cómo se llama? Para la armadura. Ya tenemos cobre aquí. Podemos hacer una espada de cobre. Voy a tener una colección. Es más, voy a hacer un. Epa. Debería. Epa, pero eso que no ahí abajo no era un sonido de Minecraft normal. Vamos a agarrar acá el cobre. Porque quiero hacer un. Quiero hacer una espada de cobre, lo siento, pero quiero todas las espadas. La voy a meter en un cofre, pero una colección grande. Rápido, pero. ¡Uh! ¡What the! Oh, ¡Es Hero Brain! ¡Es Hero Brain! ¡Es Hero Brain! ¡Es Hero Brain! ¡Es Hero Brain! ¡Es Hero Brain, no! ¡Oh! ¡Se ve bonito! ¡Escuchen, escuchen! ¡No mames! ¡Ya nos encontramos a Hero Brain en el primer capítulo! ¡Pero tiene ya armadura y todo! ¡No a ver... Tú no me puedes pegar... Porque yo estoy a esta distancia... Yo creo que sí yo a ti... ¿No? Pero no me vaya a matar, güey... ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo... Vamos, vamos, muérete... Muérete, muérete... ¡No se muere, güey. ¡Pero le estoy pegando! Estoy nervioso... <ríe> ¡Oh, se murió! ¿Qué es eso? ¿Qué soltó? ¡Oh my god! Me caí Espera, espera, espera, espera ¿Qué es esto? ¡Ectoplasma! ¡What the fuck! ¡Qué épico! ¿Pero qué hago con el ectoplasma? ¿Qué hago con eso? No tengo ni idea de qué hacer con el ectoplasma Vamos a poner una torcha acá Y debemos tener cuidado porque si está... Si está ese bicho acá Deben a ver otros muchos otros más bichos raros porque ese fue el mod que yo metí o sea expandir los monstruos como tal wow pero es increíble le o sea no parece Minecraft me parece maravilloso de verdad porque o sea ya así como que cambia todo lo que normalmente uno ve en, en el Minecraft que son los zombies, esqueletos y esas cosas, por cosas un poco más interesantes. Pero no tengo idea, ya iré a leer más tarde eh, qué puedo hacer con el ectoplasma, porque todo está en inglés en el, en el mod, o sea, en la, en la cosa del mod, del mod, en las explicaciones. Pero voy a tratar de traducirlo con el traductor de Google. Hacer lo que vendría siendo el, la cubeta. Y subimos otra vez. Pues voy a hacer el horno aquí. Ven, siguen sonando algo raro, algo muy raro. Me da muchísimo, muchísimo Ay, Ahí está otro. Ahí está otro. Ay. Ay, güey. Ya va. ¡Weón, ya vienen armadísimo. Eso es lo que me da miedo. O sea, que vaya... Ya va, yo creo que yo al otro... El otro me dio... Sí, el otro me dio una armadura. Si baja me mata. Si baja, me mata. <risa> Tengo muchísimo miedo. No sé qué realmente me puedo hacer. A ver. Perfecto, perfecto. Lo matamos. Ecto, más ectoplasma. Me dio el casco. Que no sé qué tenga. A ver, a ver, a ver. Que tiene ese casquito. Que tiene ese casco. Protección. Perfecto. Vamos a agarrar nuestro hierrito. Y vamos a hacernos. Vamos a hacernos una cubeta. Perfecto. Y tenemos también para hacernos el escudo. Un escudito. Que no me acuerdo cómo se... Ah, ya está, ahí está. Porque no queremos morir ya. Con el escudo por lo menos nos defendemos un poco. Wow, oh, pero... <risa> increíble, increíble. Está muy increíble este, este, este mod, la verdad. Sí me gusta. Está muy genial. Ya tenemos escudo. Tenemos... Ectoplasma, que no sé para qué nos va a funcionar Pero de algo debe servir Algo maravilloso debe, Ojalá sea algo con magia De verdad, estoy intrigado ¿Qué puedo hacer con eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! Casi me revienta Tengo que agacharme cuando escuche el tss. Pero es que no me da tiempo, o sea No me da tiempo Ya tenemos todo y no, yo no me quiero arriesgar más Por arriesgarme Me he muerto muchas veces en, la, en, lo, en las otras series Y no quiero morir en esta <ríe> A ver, vamos a subir con esto Porque se nos va a poner difícil la cosa acá abajo Esto va a ser muy genial Espero encontrar mi casa Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto, perfecto Que no hayan bichos Ay, si sí hay bichos sí hay bichos sí hay bichos Espero haber dejado las puertas abiertas Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Cierra aquí. Cierra. We! Ahí está. Ya, me acuesto. Voy a tapar aquí. Ya debería dejarme dormir. No, no puedo. Perfecto. <ríe> no puedo dormir. Porque hay bichos cerca. Genial. Pero en teoría, si sí, ellos. Voy a tener que salir a matarlos. A ver. ¿Qué tenemos? Seis ectoplasma? Que no tengo ni idea para qué se usa. Tenemos y cobre Voy a poner a azar esto de una vez Porque vendría siendo el hierro Esta madre que tiene Afilado dos Fíjate lo roto que deben estar esos güeyes. Fíjate Ah, ya me deja dormir, perfecto Perfecto, perfecto No tendré que enfrentarlos porque Si los enfrento va a ser muy jodido, la verdad ¡Se ¡Abrió la puerta! ¡Abrió la puerta! Hijo de tu... No, mis cosas Mis cosas Las agarré, ¿no? Sí oh. A ver, ¿cómo hacemos? Esperamos que se vaya Perfecto ¡Qué, pe... ¿Qué pedo! ¿Abrir las puertas! ¡Eh, pero vete! ¡Pero vete! A ver, abro mis cosas de una vez Que me mate Agarro mis cosas Pongo esto aquí el Forray, <ríe> ay, está fuerte, está fuerte el bato, increíble, no mamen, ¿por qué no la enfrenté? Dirían ustedes, porque estaba en pánico, suelo estar en pánico cuando pasan este tipo de cosas, what, espérenle. ¡No! ¡Me van a matar! ¡No! ¿Qué hago? Mis cosas. El otro mod que puse, es que puedes morir y tienes a, a, a un ataúd para que tus cosas no se mueran, no se jodan. Miren, huesitos y esto. Bueno, este, va a ser difícil matarlos, pero tengo una idea. Tengo la idea del Fortnite. ¿sabes? Creo. Creo que tampoco van a venir, pues. No. En teoría sí puedo. ¡Oh, sí puedo! Si sí puedo hacer Un spam de cobre. Necesito ir afuera. ¿Qué hace el ectoplasma? Tenemos ectoplasma. ¡Wow! ¡Miren, me hice spoiler! ¡No mames! ¡Qué chido! ¿Qué es esto? Uh yo quiero hacer esa. Oh my god. Qué chido, ¿qué es esto? me McCharny Quiero hacer eso Vamos a quitar la madera Espero Oh my god Toma Toma Toma Espero matarte a ti primero Eso Perfectamente Este tiene una espada con fuego Ah no Pero que fue lo que me pegó fuego A ver, a ver. Espero no venga otro bicho de eso Por favor trust. Ponemos esto, mire, este es un truco que pueden hacer ustedes en su mundo de Minecraft. Pueden hacer un círculo asá, así, dije y asá. Y si y, y se va a humedecer todo, todo, todo, todo. Miren, miren, miren. Todo esto se va a humedecer. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto para que. Para que. Para que se asome. Hola. Hola Messi. Hice la del fornite Hice la del fornite Ahora te vas a morir Tengo mucho más ectoplasma ¿Será que está de noche ya? No, no está de noche Entonces vamos a quitar esto Mi espada de cobre está resistiendo Perfectamente A ver, vamos a poner esto aquí Y esto aquí Por ejemplo, las remodelaciones de la casa y todo eso eh, Las voy a hacer offline sin grabar para que no para no perder el tiempo en los capítulos ya saben que yo, o sea la razón por la que yo grabo los capítulos tan cortos y no los hago de una hora como los haría Vegeta, es porque mi internet es muy lento y se me dificulta subir los videos ya durando 10 minutos imagínense entonces lo tengo que editar, tengo que hacer un montón de cosas y por eso los hago tan cortos Espero que les haya gustado y que de verdad comprendan Más en un futuro podemos subir vid Videos más largos Y nos vemos mañana en el próximo capítulo De esta serie Que todavía no me sé el nombre Que posiblemente ya se lo haya puesto en el título Así que nos vemos mañana Saluditos para todas esas personas Que me apoyan Se les quiere mucho, adiós